Hola, hoy voy a estar aprendiendo un baile de K-Pop. Siempre he querido aprenderme un baile especialmente de K-Pop porque siempre se me hizo súper cool en TikTok en otros videos ver covers de K-Pop porque para mí se me hace algo imposible de hacer antes cuando era más chiquita teníamos la primera generación de todos los K-Pop idols como Girls Generation Wonder Girls, Super Junior Big Bang 21 antes sí me aprendí a todos los bailes de los grupos no sé desde cuándo empecé a pues Dejar de hacerlo, creo que fue desde que empecé a ver Que los bailes se pusieron más difíciles No sé El baile que vamos a estar aprendiendo hoy Es How You Like That De Blackpink Si quieren verme, aprenderme otro baile Pero de BTS, déjenme en los comentarios abajo O cualquier otro grupo de K-pop Si este video me sale bien Y las vistas, entonces haré otro video Ok, tengo mis audífonos Así que yo voy a estar escuchando El tutorial así Vamos a empezar Así empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, así sexy, black, ah, oh. black, pink, in your earry, eerie... ah, oh. que ya se me olvidó todo, ah, oh. Órale, oh. ya me lo memoricé, mi rodilla, por favor, 1, 2, 3, 4, 4 y así, Uh. Uno, dos, tres. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Oh, ya me confundí. ¿Cómo? No veo. Uh. ¿Cómo? Uh. Sexy para abajo. Pam, pam, pam. Rodilla. Au. Y subimos otra vez. Ay. Se me va a olvidar todo lo que hicimos antes. X, círculo. Otra vez para adentro. Y fuera, así. Esto sí lo veis mucho en los bailes de K-pop. Ay, no, se me olvidado. Ok, otra vez de nuevo. Rodilla, ahora sí, rodilla. ¡Levántate! Uno, dos, tres, cuatro. No me lo voy a poder memorizar hoy. Ya me estoy cansando. Ya acabamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué? Uno, dos, tres ay no, me, me confundí de pie Ay, ya me confundí, oh, ok Con que acabe bien No, bueno, o sea, no sé Uno, dos, a ah, tres oh, Ah, Goodbye. adiós, chao Beso y adiós Se me estaba mirando beso y adiós solo lo único que me acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. No, no, no. A ver, ¿qué? Arriba. Uno, dos, ¿qué? Uno, dos, tres. Ah, ya. Uno, uno, dos, tres. No, oh, no, no, manches. No lo puedo hacer con las piernas. Uh, las caderas sí se puedo A ver, espérate, espérate, espérate, cálmate. Uno, tres. How you, how you like? How you like? Ok, espérate. No manches, no manches. No puedo. Solo, no manches. Ah. Me estoy confundiendo con los brazos y ahora con las piernas también. Es que no puedo. A ver, otra vez. Beso. Soy adiós. like that. Pero esta parte es la más importante porque esta parte es el coro. Así que con que sepas el coro, básicamente ya te sabes todo el baile, ¿no? ¿Cómo te gustas? 1, 2, bounce Lo entiendo. 1, 2, 3, 4. El problema es juntarlos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, no, o sea, no, no se puede. 1, 2, 3, 4. <ríe> uh, esto sí fue buena con las caderas? Oh, sí. A ver, espérate. 2, 3, 4. Shake, shake. O sea, por cierto, ya se me olvidó todo lo que hemos hecho hasta ahorita Así que bueno. <ríe> ah, pom, pom. Eso sí sé hacerlo. Tarara. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Uno, dos, ta, ta. ¿Qué? ¿Qué? Oh, esto lo he visto mucho como Para uh, uh. U. ¿Qué? Pum, pum, pum. Uf. Aún no acabamos con el coro. Nada más con que les enseñe que acabo con el coro. Voy a estar orgullosa de mí misma. Ah, espérame, Nestor. Vamos a tratar de aprendernos el coro una vez más. A ver. Ay, esta parte me confunde. You. Now look at me Otra vez Uno, dos Mírame, mírame uh, uh, uh. How you like that Claramente no hay how you like that Este sí lo he visto How you like that Este me gusta mucho Porque se repite Look at me lo que para Un lado Y ahora Jenny. Qué chistoso. Como si neta me voy a acordar de todo. Uh. Me gusta esto. Uh. Uno. Look at you. Look at me. No sé si lo estoy haciendo bien. ¿Qué? Porque yo me veo tan chistosa y ella lo hace súper cool? Yo parezco que me duele la pierna o algo. No puedo cambiar bien. Uh. Dos, tres, cuatro, Pam, pam, pam ¿Ok? Sus piernas no sé cómo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, No, no sé How you like that ¿Cómo te gusta eso? Vamos a tratar de hacer el coro full Obviamente viendo porque bueno, si ¡Sí se puede. Estoy editando el video y como obviamente no puedo poner la canción entera por copyright, voy a estar cantando la canción en mi micrófono, ¿ok? How, how you like that? No, no, look you you look no, no, Look at you. Now look at no, no, Look at no, look at no, no, like that Now no, at you Now look at me Look at you look at me no, at you Now look at me How you like that. Chicos, ¿pueden ver? que estoy sudando y ni me lo aprendí bien ¿cómo? ¿cómo le hacen todas las que se aprenden un cover entero? o sea yo ni puedo con un tiktok de 15 segundos obviamente no voy a poner una canción de 3 minutos tal vez tal vez, si me dan como por lo menos dos semanas para aprendérmelo bien, bien, que alguien que sepa bailar bien, esté al lado de mí enseñándome bien, paso por paso y que pueda practicar todos los días tal vez, neta, algún día quiero poder hacer un baile, un cover cantando, bailando, lo que sea pero algo, estaría súper cool hacer como un proyecto, G-Moon trata de ser K-Pop Idol no sé por qué, no sé por qué demonios pensé que yo en este video podría uh, uh, uh, Acabar de aprenderme una canción entera. Sí, sí supe que iba a ser difícil, muy difícil. Creo que nada más, creo que yo pensé que yo iba a ser mejor. Si encuentro a un maestro bueno, en serio creo que quiero aprender. Nada más porque en serio creo que es muy muy divertido y es muy buen ejercicio. Déjenme en los comentarios abajo si quieren ver otros videos así en donde yo aprendo bailes de sus airos favoritos de sus bailes favoritos quiero tratar de hacer más de estos como que me ayuda porque me reto más en algo nuevo y es muy divertido hacerlo, así que déjenme muchos comentarios abajo, no olviden darle un like a este video y los veo muy muy pronto en mi siguiente video, los quiero muchísimo adiós